Tal como lo dijimos ayer, creemos que es importante que se aclare lo ocurrido en el puente Pidonono en Santiago. Creemos que estos hechos no pueden repetirse y frente a la conmoción que ha causado, Carabineros de Chile tiene que explicar y esclarecer rápidamente los hechos. No puede haber ni una duda frente a lo que ha ocurrido. Y mientras eso no se aclare, nosotros como Parlamento no podemos aprobar el presupuesto de carabineros. Lo dije ayer e invito a todos y a todas a que exijamos una aclaración de lo ocurrido y mientras eso no ocurra no podemos aprobar el presupuesto de carabineros.